En este problema de cuerpos sólidos, en donde se exhiben superficies en contacto y sometidas a la acción de fuerzas de rozamiento, vemos que hay un plano inclinado, hay un plano inclinado y un bloque, un bloque apoyado sobre este plano, de tal modo que una fuerza, una fuerza externa F, está actuando sobre este bloque para evitar que este bloque resbale y mantenerlo en equilibrio, o sea, en movimiento cero. Y... El problema nos pide determinar el rango de valores en el que está comprendido la fuerza F de tal manera de que el bloque se encuentre en equilibrio sabiendo de que el coeficiente de rozamiento coeficiente de rozamiento mu, el coeficiente de rozamiento entre las superficies es 0,1 Bien, entonces vamos a ver cómo sería el desarrollo, la solución de este problema Tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre de, este, de, esta, figura, de esta figura y lo tendríamos del siguiente modo paralelo a la fuerza F trazamos el eje X porque esto representa el posible movimiento del cuerpo a la hora de resbalar y lógicamente el eje Y tiene que ser una línea perpendicular, es decir, forma ángulo de 90 grados con el eje X ahí lo tenemos, ahí está el eje Y vamos a suponer de que F tiene el valor mínimo ese es el primer caso en el que F tiene un valor mínimo tiene valor mínimo el ángulo que vemos aquí, dado que el triángulo tiene estas dimensiones en los catetos 3 y 4, debe ser necesariamente de 37 grados porque es un triángulo notable. El triángulo notable tiene esa característica ¿no? de que sus catetos están en relación 3 a 4 o 3 sobre 4. Bien, Entonces, vamos a ver qué fuerzas están actuando sobre este bloque, ¿no? aparte de la fuerza externa F bueno sabemos de que aparte de, de, esta, de esta fuerza externa la principal fuerza es la que está actuando sobre este bloque desde el centro de gravedad viene a ser el, el peso aquí está el peso actuando desde el centro de gravedad del bloque hacia abajo ¿no? siempre, la, siempre el peso, la gravedad actúa de manera vertical y su magnitud es masa por gravedad ah, además había olvidado que en los datos de este problema en los datos de este problema tenemos la masa de este bloque es de 10 kilogramos 10 y la gravedad, la gravedad siempre la estamos considerando a lo largo de estos problemas como de 10 metros sobre segundo cuadrado ya está, entonces aquí tenemos la gravedad actuando, está también actuando la, la normal está actuando la reacción normal, la reacción normal del plano inclinado el plano inclinado reacciona sobre el bloque, ¿no? evitando que el bloque se incruste con el plano inclinado o que caiga al piso. O sea como sea, hay una reacción del, del plano inclinado y siempre lo hace en forma perpendicular. Siempre formando ángulo de 90 grados con, con la línea que, que, que determina el posible movimiento. En este primer caso, en este primer caso repito, es. Estoy suponiendo que el, el bloque está a punto de resbalar ¿no? y, y el posible movimiento que se origina debe ser pues hacia abajo, hacia, hacia la izquierda, porque la fuerza F no es lo suficientemente fuerte para, para empujarlo hasta el otro lado, entonces ese es lo, lo menor posible es la mínima posible antes de que empiece a resbalar hacia abajo, hacia la izquierda bien, entonces tenemos la reacción de la normal tenemos la fuerza externa, tenemos el peso y además lo que viene a ser en la parte principal del este tema de, de, de rozamiento mecánico la fricción, la fricción debería estar orientada hacia la derecha también, o sea, en el mismo sentido que la fuerza externa ahí debe estar la fuerza de fricción ahí está la fuerza de fricción entonces esto lo podemos llevar a un sistema de coordenadas aquí tenemos eh, al, al eje al eje Y y por acá colocamos al eje X y la, la normal viene, viene a ser un vector que estaría aquí a lo largo del eje Y, en, en el eje positivo Y y la fuerza externa F se encontraría para el lado derecho y la masa por gravedad se encontraría acá el peso masa por gravedad se encontraría de este lado y tenemos que descomponerlo rectangularmente para descomponerlo rectangularmente es necesario saber qué ángulo es este no el de acá sino el de acá este que estoy señalando en color rojo porque es, es un ángulo notable en el anterior vídeo vi, vimos Cómo se puede, cómo se puede deducir, ¿no? A partir de dos ángulos, dos ángulos, este ángulo de aquí más más este ángulo, esos dos ángulos tienen la propiedad de ser mutuamente perpendiculares. Sus lados forman 90 grados mutuamente. Entonces, cuando tenemos dos ángulos, en la geometría elemental, cuando tenemos dos ángulos perpendiculares entre sí, entonces esos ángulos deben de ser congruentes. Así, tendríamos 37 aquí. Y acá también 37 Entonces el ángulo que se forma aquí debe ser de 37 grados Ahí está, 37 grados Y la descomposición en, en Y debería de ser Masa por gravedad por el coseno Porque esta, esto forma parte del, del lado adyacente del ángulo el ángulo El lado adyacente, viene a ser el cateto adyacente del triángulo rectángulo Por lo tanto sería múltiplo del coseno Todo lo que sea adyacente al ángulo siempre será múltiplo de coseno Coseno de 37 grados y acá su descomposición, su descomposición en el eje X sería la otra función trigonométrica, masa por gravedad por el seno de 37 grados. ¿sí? O sea, el, la primera que era la descomposición en Y, estaba aquí. Aquí y la descomposición en X estaba acá. ¿sí? La, la descomposición en Y es masa por gravedad coseno, la descomposición en X, masa por gravedad seno de 37. Solamente queda eh, representar la última fuerza que es la de la fricción. La fricción está orientada hacia la derecha. ¿verdad? Entonces lo colocamos aquí superpuesto. Esta sería la fricción. Con f minúscula lo estoy representando. Y listo. Entonces ahora sí podemos podemos resolver. Podemos, podemos establecer eh, las condiciones de equilibrio. La condición de equilibrio, la primera parte habla de que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre este bloque en el eje X es igual a 0 y la segunda la segunda parte es que la suma de fuerzas en el eje Y es igual a cero de la primera tendríamos que ver solamente las fuerzas horizontales, ahí tendríamos masa por gravedad, aunque en este caso masa por gravedad ya podemos ver aquí es 10 por 10, es 100 ¿Sí? entonces sería 100 por el, el seno de 37 seno de 37 grados es igual a 3 quintos. Sí, 3 quintos porque si acá tenemos 3 y acá tenemos 4 esto de la hipotenusa es 5 la hipotenusa va abajo ya, muy bien, entonces y acá está el ángulo de 37 ya, y también el coseno de 37 grados lógicamente es 4 quintos es trigonometría básica ¿no? bien, entonces acá solamente habría que colocar mg seno de 37 pero mg vale 100 y seno de 37 es igual a 3 quintos y como está orientado a la izquierda sería negativo y hacia la derecha está la fuerza de fricción, tiene signo positivo porque está a la derecha y la fuerza externa F mayúscula también es positiva. En el caso de la fuerza de fricción siempre se va a hallar mediante el producto de mu por n, mu por la normal. Y como mu es 0,1 y la normal bueno va a quedar indicado, solamente sería 0,1n, se reemplazaría 0,1n en esta parte. F es una incógnita y quedar indicado. Bien, acá podemos simplificar sacándole quinta. Sería menos 20 que multiplica a 3. 20 por 3 más la fuerza de fricción que es 0,1 por la normal. Más la fuerza externa que queremos hallar, que la cual es la fuerza mínima. Menos 60 más 0,1n más F igual 0 ahí lo dejamos, esta ecuación no podemos ir más allá porque no conocemos el valor de la normal pero lo podemos hallar aquí suma de fuerzas en el eje Y 0, o sea normal menos masa por gravedad coseno que eso es igual a 100 que multiplica a coseno de 37 pero el coseno de 37 es igual a 4 quintos 4 quintos así se va a cancelar aquí bueno, igual a 0 bueno no hay más fuerzas en el eje y solamente tenemos a la normal y tenemos al peso solamente esos dos aparecían acá está la normal acá está el peso pero ya reemplazando sus valores Bien, vimos de que a la hora de anular quedaba aquí 20 20 por 4, 80 entonces la normal debe ser 80 porque pasa con signo cambiado ¿no? era menos 80 en el lado izquierdo pasa con signo más ahora sí podemos reemplazar en esta ecuación que habíamos dejado pendiente y sería mm, menos 60 más 0,1 por 80 es igual a 8 más la fuerza externa F es igual a 0 esto indicaría que F es eh, menos 52, acá ¿no? sería menos 52 más F igual 0 F es igual a 52 newtons. esto es el valor mínimo, ¿sí? esa es la fuerza mínima ¿sí? ahora necesitaríamos ver el segundo caso en el que la fuerza deba ser máxima ¿no? o sea, ¿qué pasaría si la fuerza es mayor pero aún así no pueda mover al, al bloque si la fuerza es mayor entonces la fuerza de fricción ya no estaría en el mismo sentido que la fuerza externa F mayúscula, ¿por qué? porque la fuerza de fricción siempre se opone al posible movimiento y en el caso de que la fuerza sea mayor el posible movimiento estaría hacia el lado contrario hacia el lado derecho vamos a ver cómo quedaría así Sí, aquí está su centro de gravedad este, la fuerza F la fuerza F estamos suponiendo de que es máxima estamos en un segundo caso donde la fuerza F tiene valor máximo en este caso F tiene valor máximo y por tener un valor máximo estaría a punto de vencer al bloque hacia el lado derecho o sea que el bloque estaría a punto de resbalar hacia el lado derecho, hacia arriba el posible movimiento estaría hacia arriba a favor de F y Pero la fuerza de fricción ahora va a cambiar Ya no sería a favor de F Porque siempre la fricción se va a oponer al movimiento Si el movimiento está hacia la derecha Pues la fricción debe estar en, en sentido contrario hacia la izquierda Ahí estaría la fricción Bien, Y como antes ya había dicho Se traza aquí una línea que viene a ser el eje Y El eje Y y acá el eje X Como en el caso que había explicado anteriormente Aquí está el eje X De acá el eje Y el peso está orientado hacia abajo masa por gravedad pero la fricción está orientada ya va a ser diferente un poco bueno también está la acción de la normal la reacción normal y y, y tenemos que descomponer como en el caso anterior la masa por gravedad a ver, solución primero decimos suma de fuerzas en el eje X es igual a cero. en el eje X tenemos a la fuerza F que es la fuerza máxima y está hacia la derecha, por lo tanto tiene signo positivo, F tiene signo positivo. En el sentido contrario a la fuerza F mayúscula tenemos a la fricción, así tiene ese signo negativo. Y además tengo la, la descomposición, ¿no? esta descomposición rectangular de la masa por gravedad. Pero vamos a, a verlo aquí en forma más exacta o más clara. Entonces Tiene que haber una fuerza de, del, del peso que está hacia acá, pero la, la descomposición... Las componentes rectangulares del peso vendrían a ser aquí, esta, esta componente rectangular viene a ser masa por gravedad, ya, ya habíamos visto que el ángulo de acá era 37 grados y acá también 37 grados, ¿sí? entonces la descomposición me da aquí masa por gravedad por el ya que aquí es el ángulo de 37, esta componente es la misma que esta. Y esto es el cateto opuesto al ángulo Bueno, el cateto opuesto Se ve asociado con el seno De 37 grados ya está. Y acá tengo la componente vertical Del peso En este caso sería masa por edad. Por la otra función trigonométrica Que sería coseno de 37 grados Ya está, ese es el eje X Y acá está Y Ahora sí, eh, tenemos que la descomposición rectangular bueno, está hacia la izquierda, está en X es en masa por gravedad por seno de 37, va, va a tener signo negativo acá, menos masa por gravedad por el seno de 37 grados igual 0 y también por otro lado tengo que la suma de fuerzas en el eje Y es 0 eso me dice que bueno, la normal está aquí y, y el peso hacia abajo es masa por gravedad por el coseno de 37 o sea que normal sería positiva y masa por gravedad por el coseno de 37 grados es igual a 0 bueno, reemplazamos lo que tengamos a la mano esto es mu por n, mu por la normal y acá la masa es masa por gravedad, ya lo habíamos visto que era 100 por el coseno de 37, que ya vimos que es 3 quintos aquí normal normal por 100 por el coseno de 37 que es 4 quintos me arroja que normal menos 80 es igual a 0 la normal sigue siendo 80 como en el caso anterior que vimos y la fuerza menos mu por n que es 0,1 por la normal que es 80 que se, se estaría reemplazando aquí este me va a dar aquí a la hora de, de simplificar tendríamos 20 por 3 sería 60 ¿no? y ya tenemos la fuerza mínima la fuerza mínima viene a ser aquí a la hora de efectuar, sería menos 8 ¿sí? porque se elimina acá un 0 y 8 más 60 sería 68 negativo pasa con signo cambiado y ya lo tenemos respuesta, respuesta la fuerza pertenece al intervalo 52 newtons coma 68 newtons este sería el intervalo que nos estaban pidiendo tal como me lo estaba pidiendo el intervalo el intervalo de valores en el que debe variar la magnitud de la fuerza F es 68 52 está entre 52 y 58 o también lo podemos colocar F varía desde mínimo 52 newtons hasta 68 newtons no confundir esta n con el n de la normal, esto lo estoy haciendo un poco más pequeño Y el newtons como lo estoy colocando como subíndice Y, y bien, entonces lo que, lo, la parte más importante que se debe entender en este tipo de problemas Es que siempre, siempre la, el movimiento, el posible movimiento del bloque se va a oponer a la fricción O en otras palabras, la fricción es la que siempre se opone al posible movimiento del bloque este, al tener una fuerza mínima y fuerza máxima hizo cambiar la dirección del movimiento Cuando iba el movimiento a punto de resbalar hacia abajo La fricción se oponía a ese resbalamiento ¿no? Entonces tendría que oponerse Lo mismo acá, cuando el bloque estaba a punto de desplazarse hacia arriba La fuerza de fricción entonces cambia hacia abajo para impedir que suba Esa es la parte más importante que a mi criterio debería de considerarse y no olvidarse Bueno entonces solamente me resta explicar el ejercicio número 8 y termino esta serie de videos sobre rozamiento mecánico.